La señora María Elena Morillo se refirió este jueves al hecho donde fue asesinado su hijo, el agente policial Starling de Jesús Morillo y al taxista Carlos Manuel Paulino, donde guardaban prisión por este hecho Edison Rosario Reynoso, alias Tepo y Joel Brito Paula, quienes fueron descargados hace varios días por el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Duarte. Está grande, con la Yo tenía 500 mil pesos, y la sorpresa que la huelga nos dio a nosotros el martes, que lo dejó sin la puerta, lo de todos los casos. Yo digo que ahí hay el dinero metido por ahí, medio, la fiscalía trabajó 100%, la policía trabajó 100%. Entonces ella dijo que el paquete de papeles que había ahí, eso no te valía nada, aunque tuvieran los y tuvieran visto, eso no tenía que ver con eso. El primo de Joel y Paula que lo de a ahí fue pues porque ellos eran primos y andaban juntos los dos en el caso. El primo Ramón Mercedes, de esta insista, dijo que ellos le han amenazado de muerte, si ellos estudiaron las elecciones, que dio el primer día. Y yo quiero que se haga justicia porque no fue un perro que mataron. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.